Chedi García la critican en las redes sociales porque dice que pongan el nombre de Johnny Ventura al local de la fuerza del pueblo. Tras la muerte de Johnny Ventura han surgido una diversidad de propuestas que buscan enaltecer el buen nombre del caballo mayor y sobre todo que su legado musical sea imperecedero. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles una resolución que solicita la creación del Museo Nacional del Merengue Dominicano Johnny Ventura. En otras voces, Ramón Orlando pidió al presidente Luis Abinader que una de las cinco estaciones radiales que posee el Estado sea designada con su nombre y que dos de ellas su programación sea única y exclusivamente para difundir el merengue y la bachata. Sin embargo... La actriz y comediante Chedi García dijo que ponerle Johnny Ventura a la oficina de fuerza del pueblo es manchar el nombre del fenecido artista para panfleto político. Y si futura la familia no lo aceptara, y si fuera la familia no lo aceptara. La mamá del humor dijo que entiende que este, ese partido era la casa política de la leyenda del merengue. Pero ya en él no es responsable ni, ni partícipe. Ni de los acontecimientos a nivel político que se presentan en ese comando político, donde estará bailando siempre, porque su nombre está ahí. Bueno, dice la artista Chedi que le parece bien, dijo que le parece bien que le pongan el nombre del caballo mayor, ya sea a un museo, a una calle, a una emisora, porque sí tiene que ver con el arte y la cultura, pero no a la sede, me parece, de la... Fuerza del pueblo del partido, fuerza del pueblo en Santo Domingo. Eso era donde estaba el antiguo PTD en la capital. Amable sabe dónde queda. Yo yo voy con Cher y Tú sabes por qué porque un partido político puede desaparecer en cualquier momento. ¡Ay! Un partido político puede desaparecer en cualquier momento, puede desintegrarse en cualquier momento. Yo creo que Johnny Ventura es parte de la cultura y del folclore dominicano. Yo creo que una calle, un museo, una escuela artística, así debería llevarle el nombre de él y no algo político. O sea, una, una plaza de la cultura. Una plaza, sí, sí, sí. Ajá, pero no lo político, porque es que lo político es algo temporal. Fuerza del pueblo, un, parto, un, un partido que se puede desintegrar en cualquier momento. Merejo, fue, fue un gran político, pero... Un gran político, pero... Yo estoy de acuerdo que se lo ponga porque ese era su. su... Sí, no, no, no, no, no. Tú sabes que esta, esta muchacha se, se ha desenfocado, Chedi. Se ha desenfocado mucho. Las redes no es para todo el mundo. Chedi que deje está opinando en cosas sí, pero que no le no puso un huevo, Chedi, ahí. ¿Eh? No, no considero que puso un huevo ahí ahí. No, no, no. ¿Qué te no, puede? yo no considero que Chedi puso un huevo ahí. No, lo para no, lo mí considero. lo puso, para mí lo puso. No. Para mí no. sí. Para mí no. Ganamos, no, no, no, no Para puso. mí sí. Levanten <risa> la mano el que cree que Chedi puso un huevo. Vamos para a ver, sí, vamos a ver el sí. estudio, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién Ate dice atención. que Chedi puso un huevo? Levanten hey. la mano el que cree que Chedi puso un huevo. Para mí lo puso. Y los que dicen que no lo puso. La, eh, la mayoría gana, ganamos, no lo puso. <risa> Es que él Exacto. pertenecía ahí. No se puede. O sea, a él le gustaba no, eso. No, pero, pero, señores, Señor, fue candidato neto. de ahí. Johnny Ventura fue más músico, arte, pero cultura que, le que político. Él. Le gustaba pero le, gustaba, pero... le gustaba, pero ah, No, le presentó pero la bandera. Por, ¿A quién pertenecía? ¿A ¿A A Pero, ¿qué pertenecía? ¿Pero a dónde Ay, pertenecía? ¿Dónde pertenecía? No lo dijo en el micrófono. No escucharon no, ni fue, en su casa. Él fue cínico con el PRD. No Ahora, fue con de pueblo, si lo eh. pone el PLD, ahí no. Si lo pone el PRM, ahí no. Porque él no pertenecía a eso. No falta respeto. Pero donde él hizo vida política así, Al final. Con Leonera, al final así. Que no es un cualquiera. Está bien puesto eso ahí. Chedi García, qué pin. ¿Qué? porque usted puede opinar como lo hacemos nosotros un debate. Pero qué pinta esta señora Chedi, una comediante. Pero no lo puso. ¿Eh? ¿Y ¿Y qué, qué pinta esta mujer en esto? Es Chedi Ventura, <risa> Chedi Ventura, claro, Chedi Pero Ventura, señores, señores. Cuidado. Claro. Pero qué potestad, vamos a ver, esa mujer se levantó con eso en la cabeza. ¿Qué no, potestad? Eso, eso fue que lo vio en la página de Nuria. Lo vio en la página y, Pero y ¿qué, quizá, potestad que ¿Qué, de, ¿Qué, potestad qué potestad le da ella. ¿Qué potestad le da de, a de, ella? Bueno, pero, pero que se se opinado. como fanática. Ahora, yo voy a decir algo, yo voy a decir algo, señores. Recuerden que Johnny Ventura le compuso el tema que contribuyó a que sacaran al PLD. Uh, vamos. Vamos. Sí. Y eso fue una canción originalmente ya para la fuerza del pueblo. que ¡Míralo ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Por eso porque Danilo no fue al entier, dijo ay. usted, es un camarógrafo. Aquí. Lo, lo, lo, lo dijo eh, aquí, pues para sí, que... Es cierto, dijo Aymen, el fraco sí, aquí. que Danilo no fue... No, no fue no el velorio, por la canción se van. Le hizo ya un hoyo a canción, eh. Entonces, ¿de qué partido era la canción? De la Fuerza del Pueblo. De, Ch ¿De Chedi Pueblo? <risa> Míralo ahí. la se Pero era de Fuerza de Pueblo, pero lo usó mucho el PRM también. Sí, ah, ¿qué tú querías? Ah, que era la canción que se pegó. Hay que decirlo. No está la comedia. Mira, Chedi tiene que ver, Chedi tiene que ver lo que le ha pasado a Fautomata por estar opinando en cosas que no deben. Sí, o que, por, no o que no saben. Porque si yo no sé de un tema, yo me limito a hablar, yo comento cualquier cosa, pero me limito. Pero qué pinta, vamos a poner Johnny Ventura, Chedi, como que está muy despegado. ¿Tú ves? Si, ¿No? fu si fuera. El espérate. No tiene Chedi. Espérate. Johnny Ventura opinó Sergio Baida. Está bien. O, o, o, o o eh, eh, Johnny Ventura o, o, o, opinó el Torito. Está bien. Johnny Ventura opinó Eddie Herrera, está bien. Johnny Ventura opinó su hijo, que no está de acuerdo, está bien. Chedi, de aquí hay güey, está ella, desde de Johnny Ventura. No sé, no se puede buscar el sonido con todo, que eso es peligroso. Los sonidos negativos no son buenos. Mira Fauto Mata, Fauto Mata, la gente lo veía en la calle y, y era una alegría, ya no, ya le da lo mismo. Sí. porque siempre se mete lo que no le importa para ganar views y los views se frizan y se ponen en amarillo y no cobras tú un peso no, cobra. Poco, ¿no? Sí. No, no, porque la gente te equivoca. ah no, que fulano está cobrando eh, eh, eh, la página mía, la fanpage está co yo cobro por ahí pero ahí hay 50 videos en amarillo que no me lo van a pagar nadie que se queda así porque la gente hace neg eh, comentarios negativos no entiendo, las redes se joden y en YouTube también. En YouTube, eh, el Te, te ponen el, el logaritmo y te, de, y, y te, te miden trae. la negatividad que tiene el video. Sí. Y, pues, y, y te jodiste ahí y, mismo. En cualquier rato te das un entrada sí, y te fuiste ahí, te tomas la monetización ahora, ahora, bien de Chedi, oye, oye, mira, bien de Chedi, ¿qué sería? Eh, ah, estoy en protesta de, de los canales... Que aquí ellos están haciendo comedia buena. Ahí tiene ella toda la palabra del mundo. Claro. De la mujer que está en los maltratos y feminicidio, está bien, che, de una dura. Pero no vengas tú a hablarme de ellos, ni que era político. Que yo está para acá y tú está para acá en el aire. <risa> ¿No entiendes? Entonces, no, no con cuerda, se ve feo. Se ve como que quiere buscar el sonido. La gente y pedir cosas que la familia de Johnny no la pide. Ni con el novio de mamá busque ella sonido. Ay, sí. Nada, ni con eso. Sí? Ella tiene que ver a, a, a, a, a este muchacho. Ahora, Raymond y, mi y Miguel. son sólidos. Ay, ay, y bien que se ve ella traje de baño. A tu no es coba que tú veas. No, no, chedi, chedi, <risas> chedi está saludable. No, no. no. Pero yo no puedo decir que se ve bien ella. Y es tanta dema que tú le tienes a Chedi. Mírala. No, no, de Mira qué espectáculo. Se fotocho amaneció. Tú, yo tengo que verle en persona y en la playa No, pues no, ver quie, si no quiero verlo lo ¿Qué pasa con Raymond y Miguel de esto? En la playa. ¿Eh? Raymond y Miguel, que lo mencionaste Raymond y Miguel Son gente que cuidan su trabajo Un, manejo? un sí. manejo Que no opinan en nada Ahora sí. tú le haces una pregunta, te haces un comentario mínimo Que no le afecta a, a nadie mm. ¿Qué okay. opinas sobre la muerte de Ventura Lamentamos esa situación Pero esperemos que la familia está en conformidad ya, ya. Así es. Pero me, me, le envío mis oraciones. Manejo, Ese es Raymond. Hay un manejo así.